Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro encuentro de películas en donde vamos a quitar el velo y vamos a deshacer el misterio del tiempo y el espacio y volver hacia el momento presente. Entonces, muchos de nosotros hemos estado leyendo textos espirituales por año y hemos orado y meditado y hemos estudiado y estábamos esperando entrar en el momento presente. Pero la película de hoy realmente nos va a ayudar. Es, tiene muchas llaves eh, para poder entrar en el momento presente. Por muchos centenarios, los conventos y monasterios han utilizado la oración y la meditación y muchos but, rituales, but pero esta película va a lidiar con algunos temas are... que... Están bloqueando el momento presente de la conciencia y también nos va a dar una dirección o, eh, directa hacia el momento presente y de una forma de mucho impacto. Yo recuerdo que estaba en Colombia con mi amiga Lili en el departamento y una mañana me desperté y... Pensé acerca de la película que voy a mostrar hoy. Y cuando pensé en la película, pensé en una de las escenas de la película. Y ahí levanté mis manos y fue Eureka, eso es. Eso es la llave para el despertar espiritual. Se encuentra en esta película, de todas las películas que han sido hechas, esta tiene la, claramente la llave al despertar espiritual. Entonces pienso que realmente la van a disfrutar. Y de hecho, desde ese punto en adelante, probablemente a mediados de 2000, todo nuestro ministerio y todas las cosas que he dicho y he hecho... Realmente han tocado esa llave. Como tú has visto, he utilizado las películas de forma bastante fuerte desde entonces para ayudar a las personas a realmente ponerse en contacto con lo que se encuentra bien profundo dentro. Porque las películas son tan fantásticas para poder elevar las emociones y tienen también signos y símbolos muy fuertes de despertar espiritual y la iluminación y nos apuntan hacia el momento presente. Pero uh, recuerdo pensar wow, wow, the uh, a sí mismo, wow, esta película no solo tiene los temas principales, yo creo que los temas que era estaba following segundo following en el, la encuesta era seguir tu inspiración, esto también está aquí, no puedes más que decir la inspiración, porque eso es lo que, eh, porque tienes que tener la pasión para despertar y la devoción para el despertar espiritual. Eso tiene que ser tu deseo, tiene que ser la sanación y el despertar espiritual. Y yo pensé, wow, esto es bueno porque desde ese entonces he utilizado películas de forma extensa y he estado hablando mucho acerca de estos temas y muchos de ustedes están familiarizados con nuestras enseñanzas acerca de no tener pensamientos privados y no complacer a las personas. La complacencia, so pleasing, la complacencia de personas en esta película es tan buena. Hay muchas películas que muestran la complacencia de personas, pero en esta película en particular se llama movie, uh, 50 Las 50 primeras uh, citas and, uh, Drew y Drew Barrymore a va a in interpretar al personaje Lucy principal Whitman, Lucy Whitmore. And, um, y Luego tenemos a Henry Roth Interpretado por Adam Sandler Y es una historia de amor Y de nuevo Jesús nos está dando Una historia de amor Pero esta es una historia De amor, ¿Y historia de amor trascendental ¿Y qué hace esta Una historia de amor trascendental? Eh, son los temas con los que lidia No solo lidia con la complacencia De personas al punto máximo En donde Lucy El, pap el papá de Lucy y el hermano Literalmente invierte en su mundo entero para encajar en la percepción de Lucy porque Lucy tiene un problema de memoria, un problema de memoria a corto plazo. Entonces básicamente piensa acerca del día, sigue viviendo este mismo día pero no como en el día de la marmota, sino piensa que es cierto día y no es consciente de que ha tenido un choque en un automóvil y, y se había chocado contra un árbol. Ella no es consciente de que tenía una lastimadura en la cabeza, su dolor, el trauma. De, de, la, de la lastimadura o la herida y es una herida psíquica y eso es muy paralelo a toda la raza humana en la creencia en la separación que está fuera de la conciencia como seres humanos se despiertan por la mañana salen, se limpian los dientes y atraviesan su día no están pensando acerca de la separación de Dios están pensando acerca de todos los efectos que parecen ser proyectados de esa creencia en la separación y están lidiando con los efectos como si los efectos fuesen la realidad ahora. Y realmente tienen un trabajo al cual ir, o la escuela al cual ir, que tienen cosas reales que aprender, tienen actividades reales, rea reales eh, obligaciones, responsabilidades, reacciones y responden a... Uh, eventos políticos y situaciones a las personas con las que se enfrentan. Es un mundo de reaccionar y responder a imágenes, pero las reacciones están viniendo desde la creencia en la separación, el cual es miedo. Y el miedo puede tomar varias formas, como sabemos. El miedo, culpa, la, la ira tradicional y todas estas cosas. Jesús dice, nunca estás disgustado por la razón que tú crees. Eso nos enseña en la lección número 5. Dice, estás disgustado porque ves algo que no se encuentra allí, en la 6 y en la 7. Dice, dite, dite a ti mismo, veo solo el pasado. Entonces estamos mirando un mundo que ya se ha acabado y finalizado, pero nos estamos aferrando en la, a ello en la memoria. La creencia en la separación. Jesús dice, nos asegura en el curso que el Espíritu Santo como, <ríe> me gusta hacer clic con mis dedos, el Espíritu Santo ha manejado la creencia en la separación instantáneamente, así que ya se ha finalizado, no hay miedo, no hay dolor, no hay culpa, no hay vergüenza, ya se ha manejado, ya el trato hecho, en términos cristianos se diría que la salvación ya ha ocurrido, muchas veces a veces lo proyectan a un hombre que vivió hace 2000 años atrás y piensan que el hombre era el Salvador y Piensan que el hombre salvó el día, pero de hecho fue la mente que estaba detrás del hombre, que aceptó la resurrección, que aceptó la corrección. Y es lo mismo para todos nosotros. Va a ser nuestra mente en donde encontramos la corrección. No va a ser la persona en la cual es la salvadora del mundo. Incluso si tú sigues todo esto hasta el final y si alguien viene a ti te, te dice, por ejemplo Sima, va todo el camino a acepta la expresión y van hacia ella Sima, la mesía, la mesía. no, no, no, no, no es una, no una Mesía personal, se encuentra en la mente en la mente, ahí es donde se encuentra la corrección Manuel, no, tampoco, tú no eres una persona nadie, nadie es un salvador personal está todo en la mente y esta película nos ayuda porque lo que nosotros estamos atravesando con el tiempo al espacio algunos quizás o sea, también vieron la película Tenet, un grupo de nosotros fuimos a ver Tenet y pudimos ver el pasado y el futuro batallando y a veces dos shows aparecieron en la misma escena. No, no, Jesús dice no, no, no, no, no. No es el pasado y el futuro los cuales están batallando, es tu mente creyendo en la culpa de la separación y luego proyectas hacia afuera un pasado y futuro los cuales son realmente el pasado. El pasado es una proyección del ego, es una invención, y el futuro lo llamo el futuro pasado. El futuro, la razón los psíquicos pueden decir el futuro, ¿eh? porque no están leyendo el futuro, están leyendo el pasado. Están leyendo el futuro pasado. Es por eso que Dama podía ver cosas centenarios antes de que sucedieran. Es por eso que cuando vas a una psíquica muy buena te dicen, oh, veo esto, vas a conocer una persona, y vas a hacer esto, vas a viajar a este país y luego vas a tener malaria y vas a morir <risas> yo nunca entiendo por qué las personas quieren eh, conocer el guion Sherry es muy buena, yo, es mi amiga hace lecturas ashaicas ve <tose> el pasado, el futuro los los, los, los los Akashic Records son el pasado, todo es el pasado y el pasado no es diferente al futuro, ambos son lo mismo pero para la experiencia humana la cual es creer en separación, parecen ser muy diferentes ¿qué es lo que los hace diferentes? la mayoría de los seres humanos dirían, bueno uno ya sucedió y el otro va a suceder en el futuro, entonces parecen para los seres humanos para la mente humana, la mente que duerme la mente no entrenada, nada, parecen ser muy diferentes y piensa a todas las preocupaciones que tienes acerca del futuro y ya se ha acabado Jesús nos está diciendo todo ya ha finalizado, pero tienes un problema de memoria te sigues aferrando en la memoria a la separación y la expiación es la liberación, la creencia en la separación, también utilizando la memoria. Jesús nos dice en el curso que tú te has acostumbrado tanto a pensar acerca de la memoria solo en relación al pasado. Cuando alguien dice memoria a ti, tú piensas acerca del pasado. Pero él tiene una sección en el curso que se llama la memoria presente. ¡Wow! Incluso la memoria es una habilidad inventada por el ego. No hay memoria en el cielo porque o, o no necesitas habilidades en el cielo, en la eternidad. Pero el ego inventó la memoria, pero el Espíritu Santo puede utilizar todo lo que el ego ha hecho, entonces el Espíritu Santo puede utilizar la memoria, puede utilizar la habilidad de la memoria para ayudarte a recordar el momento presente, la puerta hacia la eternidad. ¿No es eso una idea alucinante? Que la memoria es algo que puede ser utilizado para el momento presente, y y no es exclusivamente relegada al pasado. Entonces, eso es lo que me gusta acerca de esta película. Esta película no solo trae dejar ir la máscara, tomar riesgo, seguir tu inspiración, trascender la presencia de personas, sino que también esta película muestra el tema de la memoria. Uh, there are y hay muchas películas grandiosas is, que lo hacen, pero comedia. esta es una comedia. I mean, some, some a uno de ustedes conocen a Christopher Nolan, hizo, hizo una película que, que se llama Momento, eso se acerca del tiempo y la memoria. Y también movies. tenemos eh, muchas películas buenas como really Incepción, también fue muy buena volver hacia la memoria y encontrar a Mao y la idea de la incepción y eso tuvo también muchas cosas buenas pero incepción y momento no son comedias cuando Jesús nos da una comedia para enseñarnos las enseñanzas más profundas sabes que esto es un regalo muy raro tener una comedia enseñando las enseñanzas más profundas de un curso de milagros oh Dios esto viene en un plato de, de plata nos podemos reír Atrás lo que el ego dice que es muy serio. El ego dice la, me la memoria es muy seria. Nos está diciendo que es exclusivamente para el pasado y estás atrapado en ella y nunca vas a escapar de esta memoria tan oh, oscura. Sí. sí, sí, lo haremos. Dark City también es un ejemplo de salir de esta memoria oscura. Entonces... En términos de los dos personajes principales, Lucy Whitmore, ella ha tenido este accidente en automóvil, en donde el auto da vueltas y se choca contra un animal. ¿Cuál era el animal? Una vaca. Una, no, se acordó que era una vaca. La vaca santa. Ella dio vuelta para no chocarse con la vaca y se chocó contra un árbol y... Y pareció tener un problema de memoria luego de eso, luego donde ella tiene de memoria a corto plazo y a largo plazo. Y no recuerda el accidente de, y tampoco recuerda nada de su recuperación y básicamente piensa que es el mismo día. Y entonces ella se despierta por la mañana y, y va atraviesa su día, pero no recuerda el día anterior. Ahora, lo que me gusta acerca de esto es que hay un elemento de complacencia de personas que está sucediendo en esta versión, es una versión muy rara, en donde te complaces a ti misma al repetir un día una y otra vez, como Fira hacía en el Día de la Marmota. Es realmente el pasado repitiéndose una y otra vez, pero es tu ventana. Entonces, su ventana de su percepción y de experiencia del mundo es solamente este día. Entonces ella no recuerda el día anterior y no tiene su memoria a largo plazo tampoco. Conoce a su mamá, a su papá, perdón, y a su hermano y va a este restaurante. Yo the big, fui en Oahu. No Oahu. Oahu esto fue filmado en Oahu y a fui y a un encuentro allí y un amigo to to que estaba esperándome dijo, ¿quieres ir a ver dónde se grabó 50 primeras, 50 citas. 50 y 50 primeras 50, citas? Y yo dije, quiero ir a, los 50 a ver. Entonces so me, me llevó allí. Y, y había solo tierra y yo dije ¿dónde está el restaurante? bueno, construyeron este restaurante para la película y luego lo destruyeron pero estás parado allí estás parado donde Lucy y Henry estaban teniendo sus encuentros ahora ya se ha ido todo típico Hollywood ¿dónde está? se ha ido solo es una memoria tenemos una memoria este lugar sobre, eh, de la película entonces esta es una historia de amor en donde el personaje de Henry Adam Sandler, Sandler Henry Roth, va a empezar a enamorarse de Lucy. Y esto es fantástico porque esto es el tipo de historia de amor que necesitamos. Porque con la complacencia de personas, eso es una relación especial. Con la, la repetición de día a día, tras día, eso es especialismo. Es el pasado repitiéndose una y otra vez. Todos lo están haciendo, pero parecen tener memoria a largo y corto plazo. Y puede parecer que podemos pensar años, digo I'm nosotros, more, pero en realidad yo like me estoy volviendo más so como Chansey Gardner todos los días, no, ni siquiera recuerdo si ate, comí se me dice David comiste hoy <laughs> <laughs> I'm getting higher and higher on the meter, en el met, never, go to visit como Lilian, yo la, la voy a visitar. Que era mi abuela y ella tenía de, demencia y yo le preguntaban con quién tuviste desayuno y ella decía no into, tengo ni idea. I went into one yo una vez fui a visitarla a la enfermería donde ella estaba her, y la vi y empujé su silla de ruedas atrás de la enfermería. Y ella no sabía quién yo era, lo cual está bien para mí porque yo no soy un cuerpo ni siquiera, yo no soy David. Así que yo no tenía ningún tipo de reacción con eso, simplemente la estaba empujando y luego después de 45 minutos de empujarla a, a, a alrededor de toda la enfermería, ella se dio vuelta en su silla de ruedas, a mí quien estaba empujándola y dijo, David, ese eres tú. <risa> ella tuvo un instante una memoria en un instante pero yo no lo tomé personal porque yo no me tomo nada de David de forma personal pero eso es una idea si tú te entregas al Espíritu Santo el Espíritu Santo va a reconfigurar toda tu percepción del mundo y eso incluye tu memoria tu memoria del pasado va a ser borrada como eh, la película Olvídate de mí en donde hay una, se borra la memoria que está sucediendo y tus memorias no vas a recordar nada del planeta Tierra te digo es maravilloso es tan feliz pero tú no tienes esas memorias pasadas acechándote. Pero Lucy tiene una forma de complacencia y luego tenemos a Henry Roth. Adam Sandler interpreta un veterano de la milicia que básicamente él va a Hawaii para eh, atraer a las mujeres y es un mujeriego y él le da todo tipo de nombres de disfrazados y esconde su identidad interpreta un personaje diferente cada vez entonces ya tiene una mujer una relación con una mujer diferente cada vez que va allí entonces él tiene su propia forma de especialismo y también complacencia de las personas es una forma extrema de complacencia de personas en donde te reinventas a ti mismo cada vez con cada mujer que conoces, entonces tienes una relación diferente. Pero él está allí por, por la misión de ello, y luego le dice siempre todos adiós, porque tiene que ir a su siguiente aventura. Entonces él tiene su propia forma de complacencia, y también Lucy, y luego definitivamente su padre y hermano también. I don't think I've ever Yo seen a creo que nunca vi una so película con tanta complacencia, que, que estos apestan de complacencia a las personas. They, they hacen todo lo, todo lo que they, hacen durante todo el día, pintan walls, todas las paredes de vuelta, reabastecen uh, su... Eh, shampoo, pequeño champú, robaste solo shampoo, eh, <risa> so shampoo like así parece them, que no ha utilizado nada, porque están cuando eh, en esa decepción, entonces están tratando de que ella se sienta cómoda, lo cual es la complacencia, tratar de hacer que alguien se sienta relajado y cómodo al mover las cosas para que ellos sean de la forma que son. Esa es una definición bastante buena de complacer a las personas. O sea, eso le está sucediendo y también en el restaurante creo que su nombre era Sue y luego también hay otro hombre grande que tiene un cuchillo y todos, todos están complaciendo a Lucy incluso en el restaurante nadie le está diciendo nada nadie está sentándose con ella diciendo honestos y le dicen tuviste una herida en la cabeza tienes trauma tienes un prememoria no, nadie. nadie, nadie se lo dice es como toda la sociedad, todos están complaciendo a las personas y sabemos que con la complacencia en un momento tiene que romperse, algo tiene que ceder con eso. Entonces, lo que me gusta acerca de esto es que es una historia de amor y como cuando Henry empieza a enamorarse de Lucy. Él tiene que encontrar una forma de mostrar su amor y conectarse con ella más allá de esta distorsión de la memoria. Él tiene que encontrar una forma de conectarse con ella más allá de las complacencias de las personas, la propia, la de sus padres, la del hermano, la de ella. Esto es el Espíritu Santo tratando de alcanzarnos a nosotros a través de esta película y nos está diciendo, tú tienes mucha distorsión de memoria, tú todavía piensas que vives en un mundo real, aunque estás repitiendo el pasado una y otra vez. Esta, eh, este error de la separación ya se ha acabado, pero tú lo sigues repitiendo y como si todavía se encontrase allí y tienes este problema de memoria, de memoria tienes problemas de relaciones tienes todos estos desafíos en la supervivencia y todo lo que está en esta película todo porque esta distorsión de la memoria acerca del tiempo y creo que mañana también voy a hacer un speaker acerca de la película Tenet y voy a dar toda una enseñanza del curso acerca de de la película, con comentarios uh, but, de la película Tenet. Got, pero hoy uh, 50 tenemos 50 primeras citas. So, Entonces, like otra cosa que me gusta acerca de esto es que vas a ver en esta película que va a llegar un punto en el que Henry... Really having a lot of success no tiene mucho éxito tratando de uh, resolver, resolver el Earth. problema de memoria, and lo cual es muy común en el planeta Tierra. Entonces él va see, a tener una, idea, tener una idea y él va ver a ver una necesidad de entrenamiento mental de re-entrenar a la mente para ponerse en contacto con el trauma, para ponerse en contacto con la separación. Y ese fue mi gran eureka que tuve cuando estaba en Colombia. Como, oh por Dios, él sabe que para poder alcanzarla y realmente enamorarse, él tiene que... Eh, eh, eh, tener una buena, un medio para hacerlo, y, y él va a utilizar un, un video. Nosotros utilizamos películas como la de hoy, y utilizamos todo tipo de herramientas y recursos, porque eso es eh, eso es lo que fue la Eureka, oh, necesitamos una herramienta para poder eh, quebrar esta distorsión de memoria, que es muy egoica. De ahí viene toda la culpa de la distorsión de la memoria en la mente. Esta es su forma de reorientarla a ella, para poder encontrar el momento presente al, para que enfrentase eso que fue negado, lo cual fue la separación, o en su caso fue el choque, eso, el choque fue parte de la negación. Entonces es un medio fantástico porque una vez que lo empiezas a entender, ahí es cuando eres atraído a ver películas de esta forma, porque esto está ayudando a reorientar tu mente, más allá de la separación que fue enterrada y negada de regreso a la memoria presente. Y y eso es lo que tenemos que dedicarle todos los días. Todos los días deben ser devoción, devotos a los milagros y a la reorientación. Es por eso que yo veo tantas películas, no por propósitos de entretenimiento, sino que puedo sentir que mi mente está siendo lavada cada vez que veo una película. Porque Jesús y el Espíritu Santo están reinterpretando la película por mí y me está mostrando otra forma de ver el mundo a través de las películas. Y y yo estaba como, wow, esto es espectacular. Esto es tan relevante. Esto es tan práctico. Esto es de tanta ayuda. Y hoy, con esta comedia, vamos a reinterpretar todo junto con Lucy. Y qué historia de amor en donde tienes que atravesar este problema de la memoria. No es como como un amor humano, y Henry simplemente es un hombre normal y él empieza a estar siendo traído con esta mujer que se llama Lucy, ellos tendrían una serie de citas y cada cita tendría efectos acumulados, ¿verdad? La primera cita, First step La primer paso, like a <laughs> invítala That's y trátala como una dama. El segundo treatment. paso, no, there's, there's hay scouts. pasos. You tú le compras flores vas afuera a un restaurante tienes otras citas hablan, se conocen vas a conocer a los padres sabemos que hay un protocolo no es como para la mayoría de las personas no es como que ves a alguien e instantáneamente te enamoras y dices, hola, ¿cómo estás? ¿te casarías conmigo? hay unos pasos hay unos pasos entremedios que suceden entre yo. Hola, ¿cómo estás? La introducción y el casamiento ¿Te casarías conmigo? Hay varios pasos Tienes que atraerla Tienes que ganar su confianza Tienes que invertir toda tu vida para, para que ella diga sí. Pero no en esta película, porque, porque ella tiene un problema de memoria. Entonces, ella no puede recordar el día anterior. Entonces, él no tiene el beneficio de acumulativamente tratar de ganar su amor. Él tiene que encontrar una forma más directa. Porque hay un día en el que todo se desarrolla y nada Gana el primer beso y están teniendo un gran día y todo, y luego él termina volviendo a su casa y él duerme en su cama pero cuando ella se despierta por la mañana ella no se acuerda no se acuerda de él para nada entonces ella piensa que está despertándose con un hombre extraño en su cama y ella lo empieza a pegar <risas> físicamente porque para ella es un intruso ahora solo te puedes imaginar si tú estabas tratando de atraer a alguien o enamorarte de alguien y tú no tienes acceso a la persona con la cual te la cual te estás enamorando no tienes acceso al día anterior. Ahí realmente tienes que estar inspirado. Eso estaba en la encuesta, seguir la inspiración. Es la única forma en la que se va a enamorar con ella y, él, y él se va a nombrar, ellas se van a enamorar juntos y van a encontrar el amor. Porque tiene que ser atrás la inspiración. Eso también se adentra con otro tema que era tomar riesgos. Él tiene que tomar riesgos cada día para poder encontrarse con ella. No un riesgo de vez en cuando. Cada vez que va a encontrarse con ella en el restaurante, él tiene que tomar un riesgo. ¿Por qué? Porque ella no tiene ni idea. Quién es él? Él tiene que encontrar una forma de sentarse en su mesa para poder hablar con ella. Quizás alguno de ustedes recuerda acerca de la película Next. Cuando Jessica Biel viene al restaurante finalmente y luego el, Nicolas, el personaje de Nicholas Cage se encuentra ahí y él tiene que tratar de ir hacia ella y cada vez que trata de acercarse él es, se le dice que no pero luego cinco o seis veces simplemente él la mira a ella y ella dice no. Es muy... Muy telepático. No, no tienes ni una oportunidad, ni siquiera lo pienses, porque él está tratando de utilizar eh, su ventana de dos minutos para tener una cita con ella. Y acá, en este caso, Henry siempre va hacia ella una y otra vez, pero no hay memoria anterior para ella. Entonces, él no puede lentamente hacer crecer el momentum y acercarse en la relación porque ella tiene un problema de memoria. Entonces, o sea, él tiene que encontrar otra forma de hacer contacto y esto es fantástico porque creo que es la forma en que funciona con nosotros si nosotros supiéramos que siempre nos estamos encontrando con nosotros mismos y que cada vez que nos encontramos con alguien, nos estamos encontrando literalmente por la primera vez en un instante el cual es encontrar el Cristo por la primera vez si supiéramos que eso es el despertar espiritual y que nunca puedes encontrarte con el Cristo con pasado acumulado tú nunca puedes trabajar tu camino hacia ello no es como si pudieses decir bueno, este es mi currículum Jesús y Arcángel Gabriel Gabriel o Miguel, esto es lo que he hecho toda mi vida. Puedo entrar hacia las Jesús? puertas doradas y Jesús dice, pártele de mí, no te conozco, porque no puedes entrar al cielo trayendo el pasado contigo. No puedes traer nada de tus logros, tus posesiones, tus logros. Si tú vas a las puertas y tratas de... Presentar tu currículum eh, de espiritual y dice: Yo estudié por 40 años con ese libro, hice esto, hice todos estos milagros. Y de, aparte de mí, no te conozco. ¿Por qué? Porque el Cristo solo te conoce ahora. El Cristo solo conoce tu luz. El Cristo solo conoce tu inocencia. El Cristo solo conoce tu amor. No puedes traer nada de este mundo para presentar como tus credenciales y esperar entrar al cielo. ¿Por qué? Porque Dios no creó este mundo, Dios no creó el tiempo y el espacio, y Dios lo dice en el curso, más allá de todo oído. En el texto dice: hay una línea, Dios no sabe de formas. Si Dios no sabe nada de formas, ¿piensas que tú puedes presentar tus logros en forma y conocer a Dios? No, es tu corazón, es tu instante santo, es tu dicha, es tu felicidad, es tu divinidad, La, cuál es tu Cristo tu identidad en Cristo y así es como conoces a Dios, es a través de conocerte a ti mismo como de la luz. No, te, no presentes tus logros en la oscuridad y esperes eh, a, a entrar, va a ser la parte de, de mí, no te conozco en otra vida, reencarnación, ahí vas de nuevo. Ahora en esta película lo que me gusta acerca de esto es que Henry Roth tiene que encontrar una forma de alcanzar a Lucy de una nueva forma completamente nueva para que ella se enamore y eventualmente va a descifrar que va a tener que dejar de complacerla y decirle que ella tiene un trauma del cual se ha olvidado no ves que eso es lo que Jesús está haciendo con nosotros en el curso, está explicando yo viajé 44 países por 25 años y las personas me dicen ¿por qué es un libro tan gordo? y yo digo bueno la creencia en el ego es bastante fuerte no vas a, resolver a resolverlo con leer el curso una vez como un, o como un hobby ¿cuál es tu hobby? bueno, soy, trabajo en construcción tengo tres hijos y tengo un gato y hago el curso como un hobby. No, de hecho vas a tener que hacer el curso tu devoción si vas a despertar. No, esto no es un hobby. Jesús no piensa del curso como un hobby, está dando esto como una puerta de regreso a la eternidad y está diciendo, dame todo tu corazón, ven hacia mí con todo tu corazón. Y en esta película, eso es lo que me gusta. Henry ross va hacia Lucy con tu, todo su corazón y eventualmente él es capaz de ayudarla a ponerse en contacto con lo que ella ha negado, le ayuda a reinterpretar lo que parece haber ocurrido. Él es capaz de de unir se con ella en la luz y van a ver hacia el final sus ojos los ojos de Drew Barrymore van a estar tan grandes porque ella va a despertar y va a ser sorprendida por lo que ella ve tú sabes que te estás alcanzando al cielo cuando abres las cortinas y estás sorprendida acerca de lo que estás viendo si tú piensas lo que se encuentra al otro lado de la cortina eso es su asociación pasada cuando tú puedes llegar a ese lugar de abrir la cortina en la mañana y no sabes lo que se encuentra allí, no sabes para lo que es nada, nada de lo que veo significa nada, ahí estás listo para saltar de regreso a la eternidad. Entonces esta película tiene absolutamente todo. Algunas escenas de complacencia de personas, eh, vamos a ver eh, escenas de milagros, comedia, humor, Rob Snyder, is, Rob Snyder él interpreta a en, this, en esto y es muy gracioso. They have funny characters, Tiene personajes muy graciosos, pero todo underneath. debajo Jesús está con nosotros y, nos y con, con cada cena nos está diciendo ¿lo entendiste? ¿lo entendiste? ¿lo, entendiste? ¿Lo ves? ¿lo ves? ¿ves lo que te estoy enseñando? Él va a utilizar esta película de hoy para enseñarnos el curso de milagros con una película de comedia y va a ser de tanta ayuda y tan relevante así que siéntense disfruten el viaje disfruten de las risas y yo me voy a unir en esta película en algunas de los momentos, mejores momentos, me voy a unir y vamos a alegrarnos y nos vamos a liberar de este problema de memoria eso es lo que teníamos, un problema de memoria seguimos repitiendo el mismo instante no santo, día tras día y nos preguntamos por qué nuestras vidas en forma no están mejorando, es por el problema de memoria que está sucediendo en la mente inconsciente y ahora estamos, estamos listos, listos para esto, estamos listos para ser esto. mostrados en otro modo. camino. Así que disfruten de la película.